Yeah. ¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza. Yeah. Yeah. No, espérate, espérate. Así. <risa> El programa de Paua.cl donde nos dedicamos a conversar, a hablar y, ¿por qué no? Pelar sobre las noticias de videojuegos de la semana. Soy Snow, junto a mí me acompañan Tenecan y Metaru, que había terminado el cursito la semana pasada. Era el único que debía asistir. Oh, no, la de la la de no, la de la semana pasada no cuenta. La de la semana pasada no cuenta. Lo dropió ya. ¿Cómo está Tenecan? Sí, chicos? no, ya le, le hicimos un retcon al límite <risa> de la semana pasada. Me editaron así como esas fotos de, de graduación, me pegaron al lado así. <risa> a la mala. Ya. <risa> yeah. ¿Cómo estás, Tenecan? Envidioso del frío de Santiago que está empezando a hacer porque acá en Lima el verano sigue duro, carejo. Y de hecho, hoy es como el día más caluroso del año. Ah, así mira que, tú. <risa> así que, es que, que estamos ahí, están cayendo pato asado. Sí, sí. no. ¿En serio? Uf. ¿Pero cuánto, cuánto sí, tiene... pero... Acá está fresco. Acá yo estoy como, no, el... un... como, como. como nunca. Hoy día la sensación térmica fue de 38 casi ándate te las Sí, no, están cayendo aquí cayendo gallinas asados, así. Oh, go, go to work. A ver. A ver. <risa> no, bueno, aquí el, el lunes como que empezó a bajar la temperatura medio drástico, Ay, pero ya hoy día hoy día se puede decir que empezó el otoño. No, yo ya, ya me quiero poner el poncho. Uh -huh. quiero, quiero salir y que esté todo nublado y que esté así como para salir a tomar mate en poncho. Oh, brillo. Sí, no, acá está asqueroso todavía. Hasta Oye. que según el tiempo. ¿Mm? Vamos, es que yo hace mucho tiempo que no veía que tuviéramos, tuviera un clima nublado. Sí. No, o sea, la no veía nublar o sea, en es Santiago que... Sí, el tiempo. Creo que los únicos días que sí, estaban no nublados. Claro, los únicos días que, que estaban nublados era porque había un incendio. No. <risa> <Claro>. <risa> Eso fue no, lo único no, día eso no humo negro claro oh. humo negro nomás pero... claro humo negro humo negro ya no no no no no no no no no no no no no no no no ya, Hola. ya, no, no, no hay new por el resto de la semana el pronóstico es que no va a haber nada por encima de los 30 grados nice oh, el nice. viernes hay 32 no. grados bueno, acabo de mentir ya, editar hey, ya, oye um, eh, esta semana pasaron muchas cosas oh, bueno, hay un hito no, en hay un hito en particular que es más grande pero, pero. Eh, yo creo que Vayamos por lo corto y dejamos eso para el final. ¿Te parece? Yeah. Sí, yo creo que tengo poquitas noticias, así que yo partiría, partiría yo y la hago corta. Vale, dale. Vamos, tenemos lo rápido porque el hito más importante yo creo que es el que se hallar todos los comentarios. Sí. Partimos como una especie como de nota editorial, casi porque, bueno, comenzó esta semana algo llamado VGM Days, no sé si lo comenté la semana pasada que es básicamente un evento online organizado por nuestro colega Mark Belmont ahí del mundo del BGM eh, de España que ha participado en la última año de party, el guitarrista y básicamente esto es una iniciativa de que eh, son 15 días si no de música de videojuegos en redes sociales entonces todos los que estamos participando estamos haciendo todos los días un post con una canción distinta ya sea grabada entera o tocada encima del original como lo estoy haciendo yo etcétera, entonces eh, ya llevamos, hoy es el tercer día, así que ya cada uno de los participantes tiene alrededor de tres videos arriba, así que para que los puedan chequear hay harta música muy entretenida, el primer día fue juegos de pelea, salieron varios temazos, el segundo día fue Final eh. Fantasy, así que también salieron varios temazos, y hoy día fue bonus Stage que, bueno, nadie tenía muy buena idea de qué hacer, pero obviamente salió harto Sonic, porque Sonic tiene los mejores temas de bonus Stage Confirmo. y lo dejo ahí Buena. Confirmo. Buena, Así buena. que eso, si los quieren revisar, está principalmente en Instagram, pero también abierto en TikTok, abierto en YouTube Shorts, abierto en, en Facebook y en otros lados. Así que ahí lo pueden re ir revisando. Ya. Super. Ah, está viendo configuración. Lo... Que no correspondía, sorry. Está Pasa Edición. Esa sería la primera. Buena. buena ahí en... Saludamos a Pokeros que nos está siguiendo. Nice. Buena, bueno, Pato. Ya. Buena pato. No, tira la como ya, tío, que ya. recién nomás. Pues ya invitamos al pato ya, pato, ven a comentar noticias con nosotros. Yo sé que si te encanta una rueda. Ven, métete, ven para acá. Yo invito. ¿Querías hablar? Ya. Yo invito, yo invito. Oye, qué y qué bacancillo, sí, estuve viviendo y le estaba dando la gracias al Mark Brown porque estaba lleno de covers pulentos. Sí, pues del primer día de Fighting Games salió Obviamente Street Fighter, salió un poquito Mortal Kombat. Yo, yo me tiré con SNK, con King of Fighters. Pero ahí era todo un poco. Buena. Buena, buena, buena. Este, Seguimos con las noticias. Entonces, dale, dale, dale. dale. Eh... No, modo, modo turbo. Modo turbo. God of War Ragnarok, por fin, sacó. Eh, la actualización gratuita con New Game Plus, obviamente para la gente que no sabe lo que es New Game Plus es básicamente cuando terminas el juego y lo puedes jugar de nuevo con hartos features nuevos y cosas por el estilo así que para poder disfrutar esta actualización gratuita, se tiene que haber terminado el juego y eh, ya la pueden descargar y van a poder tener acceso a este New Game Plus que tiene hartas cositas nuevas eh... Esta es una noticia bien interesante porque oh, desde que salió el Steam Deck, el Steam Deck ha sido grito y plata eh, en varios en varias cosas. Ha sido un fuerte competidor, principalmente de Nintendo, que es como que tiene la consola portátil más popular del momento. Y como Steam llegó a ser una competencia bastante fuerte, sobre todo porque obviamente Valve tiene Steam. Valga la redundancia que el Steam Deck va, va por ahí. Este Es básicamente un computador portátil. Eh, con controles de juego Entonces fue como que varias personas Y yo creo que no soy el único que tiene una noticia de estas Porque leí por ahí que alguien más tiene una noticia similar eh, Han salido competidores Y entre esos Asus Asus que bueno Se ha estado metiendo en otros negocios Como el de los teléfonos Que ya, lo, ya hemos hecho Creo que en Paua había un par de reviews De los teléfonos de De Asus Yo siempre quise tener uno No he tenido la oportunidad de tener uno Pero parece que son bastante buenos Así mira, mira. que eh, lo más probable es que este. Dale. Sí, hay, hay un disclaimer editorial, <risa> debo aplicar, de que no hemos hecho Dale. review de los celulares de Asus, pero sí de los notebooks. Ah, ya, ah, ya. Yeah, yeah. De los notebooks, de los sí. notebooks Sí, De los notebooks, Can, Sagrí, Firu, ya esas cosas. Lo que sí, yeah. yo tengo celular Asus. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí. Esa es opinión personal. Eh, ¿no? Sí, esa es, es, es en opinión en personal. Pleno, Siempre lo menciona. Siempre lo menciona. Sí. Este, así que vamos a ver cómo les va en el negocio de las portátiles. Lo que sí, obviamente, como decía, en el caso de Steam... ...tiene todo el catálogo y tiene todo el pedigree de Steam detrás. En el caso de estas consolas, no sé cómo lo van a hacer. Si es que van a ser como compatibles también con Steam... ...o también van a tener acceso a la Epic Game Store... ...o si van a tener un catálogo aparte... ...o si van a hacer con Microsoft... Ahí va a haber que ver cómo van a funcionar en ese sentido. Pero por lo menos en el campo de los portátiles, de las consolas portátiles, se le viene competencia tanto a Nintendo como a Steam. Yo creo que derecho viendo noticias a Steam más que a Nintendo, pero opinión personal. Sí, obviamente, obviamente, obviamente la competencia va más por el lado de, de Steam. Nintendo tiene un catálogo aparte completamente propio, mm. así que es más que nada por eso. Y este fin de semana, el, específicamente eh, el 30 eh, No, el 30 ya fue el jueves de la semana pasada, nos cataloga como fin de semana Pero el 30 de marzo se llevaron a cabo los premios BAFTA de videojuegos Para la gente que no sepa, los BAFTA son como los premios británicos a las artes y el cine y la televisión y todo eso Pero tiene su división de videojuegos que se llevó a cabo este 30 de marzo Y hubo varios ganadores interesantes muy interesante, porque un juego muy sorpresivo se llevó el eh, título de mejor juego, que es el Vampire Survivors. Es decir, contra toda la competencia, contra Elden Ring, contra God of War, contra, contra Tunic, contra Horizon, contra un montón de cuestiones, el mejor juego en estos premios se lo llevó el Vampire Survivors, que nosotros no, creo que no. hemos hablado un poco del juego en el, en el programa. Es una especie de roguelike, es un juego indie, así muy muy requete contra indie no sé si lo desarrolló una sola persona de hecho pero, pero bueno está ahí como en la categoría de juegos indie muy muy indie muy muy sí es ese es un juego muy excepcional porque no tenía forma alguna de hacerse el, como el juego del año y salió no juego de hecho en, de... El, en los Game Awards no estuvo no estuvo, no estuvo, no estuvo nominado a nada creo eh, no recuerdo no me acuerdo, pero sí salieron varios anuncios en Time Wars entre sí, eso estaba una del Vampire si, por lo menos en la pasta tuvo esa esa distinción y como nota personal la música del Vampire Survivor es muy buena así que chequenla si les interesa como esta música media es como es como Castlevania, pero es más EDM porque claro, como, el, como es un rolling intenso en el que todo, está ahí todo el rato como constantemente peleando tiene como esta cosa más eh, electrónica, ¿cachai? Pero tiene como esta aura como medio castlevania, medio barroco, pero tiene estos toques también como medios de música electrónica, eh, de, de dance, CDM, etc. Así que es una mezcla muy interesante, a mí me gustó bastante la música del Vampire Survivors. Este, haciendo rápidamente la pasada por los ganadores, en animación ganó God War. El logro artístico ganó Tunic, el logro en sonido ganó, ganó of War también. Mejor juego, ya lo dije, Vampire Survivors. Mejor juego británico, roller drone Que yo por lo menos no lo cacho. Mejor debu debut, Tunic. Mejor expansión, el Final Fantasy XIV. Eh, mejor juego familiar, el Kirby. Eh, no solo entretenimiento, Endling. Extinction is Forever, que tampoco lo conozco. Oh, ese el es mejor bueno, diseño. Hermoso. El mejor diseño lo ganó Vampire Survivors también. Oye, mira, eh... para, para, para hacer la corte como contraste, ¿cachai? El año pasado, ¿sabes quién ganó? Returnal. Mm. Como Returnal. El mejor ah. juego. Se ganó mejor juego sí. en los Y el año anterior, Hades. Ya. Yeah. Ah, pero bueno, el Hades sí estuvo nominado a juego del año en los Game Awards. Ya, yeah, pero, no, pero en, el, en los Basta, ¿cachai? Pero sabéis sí. que a quién le ganó a Hades a Ghost of Tsushima. Ese mm, año. Más, pues. sí, sí, rozando. 2018, Entonces ¿no? es, es como de no Es como ¿Quién ganó por ejemplo el 2020? O Outer Worlds Y el 2019 God of War Entonces es como muy oh. extraño Sinceramente Tienen que... tiene un buen mix de premiaciones como juegos de distintos distintos espectros digamos eh, eso, eso es, que... eh, es muy extraño de... eh que ni que, siquiera sí. esté nominado porque de nuevo podéis decir que el juego es muy adictivo y toda la weá, pero no es como que yo considero un juego que ni visualmente eh, ni nada sé como como para darle un premio porque de hecho no mm. voy a ganar todo el odio del mundo pero bueno, no encuentro el juego más feo que la chucha a mí me gusta yo no, pero, yo, pero, no, claro, no es ahí... que yo lo vea no es un juego que yo lo vea y yo digo oh la juega es bonita que Es que como el tipo de juego que tú jugás y es adictivo y es popular por gameplay, pero solo por gameplay claro. nada más claro, bueno, para terminarla el multijugador lo ganó Elden Ring música la ganó of War historia, el Immortality propiedad original Elden Ring actuación principal Christopher Judge que es el actor de Kratos, que hizo solo un discurso de 5 minutos y medio en esta oportunidad a diferencia de Game Awards está en el canal de YouTube de BAFTA por si lo quieren ver eh, Leia Devon Hayes como Angroa Angro, no sé cómo se pronuncia el personaje, pero actuación de reparto también de God of War Ragnarok Logro técnico Horizon Forbidden West y juego del año votado por el público el God of War Ragnarok eh, y esa sería la noticia de los BAFTA, como decía, están todas las premiaciones y todos los discursos están ahí en el canal de YouTube de los BAFTA por si los quieren revisar y por último, esta noticia es una noticia aledaña a otra que vamos a estar conversando más adelante, eh, que obviamente... No sé si prefieren que hablemos de eso y después le meto esta noticia. Vale. Sí, es que bueno, sí. sí yo creo que es mejor, ¿no? Mm. Así que eh, la, me voy a sumar después con esta noticia cuando conversemos del tema, así que le voy a pasar la nota ahora a Metaru o a Pato, quien quiero continuar. Eh, Metaru, dale tú, porque yo estoy esperando a ver si me... Si sale el, el, la nota oye yo, oye, yo voy a decir simplemente que no, no, no te molesté porque no pasó nada que no, no, El script no fue leído <risa> Así que esa noticia no está en desarrollo, ya no se desarrolló Ya, oye, eh, como es traición yo traigo las noticias relativamente más cornetas Porque ya hay que tener branding en esta cuestión Y... Eh, Hoy salió, interesantemente, un video eh, en redes en YouTube, en realidad de una, un creador de contenido que es también abogado y en el cual él eh, da, su, da su una pieza de opinión donde efectivamente eh, eh, resuelve, quizás, o, o da a entender uno de los grandes memes de los últimos 10 años que es precisamente de por qué nunca vamos a tener una localización al inglés De... El Earthbound 3 O el Modest 3, como quieran decir cual, cual sea yeah. Y, eh, mira, para no dar mucho la lata En el fondo es por un tema la, la gente siempre asumió que eran por un tema De los temas que se tocan Por ciertos personajes, ¿cachai? Que quizás no podrían funcionar Y etcétera, etcétera Y en realidad es muy probable Muy posible De que la verdadera razón por la cual eso sea Esté en el tema del copyright mm. ¿Y el por qué el copyright? Porque, bueno, el que me puede apoyar en esto Muchos autores, sobre todo en el BGM Usan piezas de música que los inspiran en ese momento Y las referencian en su trabajo Ya lo hemos ah, visto con el, en, en, en SNK, SEGA, etcétera. Todos, todos tienen bandas sonoras donde hay piezas que tú le escuchas Y dices, mmm, eso lo escuchado antes mm. eh, Famosa es la banda sonora de Doom que literalmente se levanta muchos temas de metal clásicos de esa época porque eran que era la música que ellos escuchaban en la radio y dije yo quiero hacer una cosa que suene como eso en mi juego. ¿Está bueno, y en el caso ah, de Motor no. 3, la banda sonora de Motor 3 usa muchísimas, muchísimas, muchísimas referencias a temas eh, tanto libres como por ejemplo Beethoven, a ¿Mm? cosas como derechamente eh, eh, Elvis. Te das cuenta Wow uh, uh, Y a, a los Beatles A Michael Jackson Te das cuenta Incluso sale hasta referencia al tema de Batman Por ende mm. eh, Es que se hace referencia un poco A lo que en algún momento Reggie y Phil Zayme, No sé si lo dije bien, Mencionó en algún momento Que la verdadera razón por la cual No se podía localizar Motor 3 a, Al inglés No se podría relanzar Era por razones de negocios y la gente asumió que en ese entonces esas razones eran porque nadie les iba a comprar. Pero ahora se deduce que directamente es porque el trabajo que habría que hacer en temas de licencia y con los problemas legales que podrían eh, incurrir en Nintendo con ese tipo de producción, incluso aunque quisieran invertir tiempo reescribiendo y... Y reorque. O sea, rediseñando toda la banda sonora, porque lamentablemente todos estos temas están por todo el juego. Mm -hmm. Es lo que probablemente hace que sea casi inviable que esto pase. Claro. ¿No? Y, es, y es quizás como el punto final a todo este meme de siempre pedir, oye, ¿cuándo traen Motor 3, Motor 3, Motor 3. Bueno, probablemente esta es una de las opciones. Y mira. Si uno quisiera genuinamente alegar de que Nintendo tiene la plata para hacerlo y todo el asunto, para reescribir toda la banda sonora, porque no, porque, ¿por qué no podrían tener la plata para hacerlo? Sinceramente, ¿tú creís que reescribir toda la banda sonora de un juego así, donde los temas son casi parte de la identidad, genuinamente vale la pena? Yo creo que no. Claro. Yo porque mm. hay, hay, hay todo un tema de de el trabajo original del compositor, ¿cachai? de que la banda sonora está construida en base a la narrativa, etcétera, etcétera, etcétera, ¿cachai? Entonces eh, es complicadísimo y yo creo que en realidad no es por justificar a Nintendo, pero sí hace mucho sentido el hecho de por qué ya este juego, ya después de 17 años, no, no hay mano para relanzarlo. No, no mano. Por lo menos no, en, no, no por lo menos no localizarlo, porque relanzarlo en Japón. Me imagino que no debe ser tan complicado, pero sí con bueno, el tema de las licencias, etcétera, etcétera. Está ahí. No, aparte que es un juego de Game Boy Advance, ¿no? El Mother 3. Sí. En, y bueno, supongo que ahora que sacaron el emulador de Advance, mucha gente debe haber estado a la espera o a la expectativa de que lo lanzaran en el emulador. Pero claro, el tema de la banda sonora es complicado. Sobre todo porque Igual. yo creo que yo creo que Nintendo no gana mucha plata con la emulación en sí de la consola. No, no, o sea, con el, el, el, el Nintendo Online que no creo que sea una de las principales fuentes de ingreso de Nintendo, por eso tampoco no hay mucho incentivo por parte de ellos de lanzar esos juegos. Lo que sí no, creo... O sea, yo, creo, yo creo que el Nintendo, yo creo que el Nintendo Online sí debe ser una fuerte una fuerte ganancia para Nintendo, pero yo creo que los emuladores en sí no son la principal razón por la que la gente compra el Nintendo Online. No, es debatible debatible, yo creo que igual el Nintendo tiene un interés en poner más contenido para hacerlo aún más atractivo y para retener también gente dentro del servicio pero sí yo mm. creo que también hay un tema de que esto es contenido que ellos ya tienen entonces es, es rentable a nivel económico porque ellos no tienen que eh, invertirle plata más allá de simplemente ponerlo, liberarlo, ¿cachai? Mm. en cualquier caso, eh, hace más de 10 años, incluso más todavía que genuinamente existe una, una traducción de los fans en Romhack que es maravillosa, que es perfectamente viable y que es la forma que hay hoy en día de jugar el juego. Así que cualquier persona que realmente quiera jugar este juego, y de verdad lo recomiendo, de verdad lo recomiendo, le te tiene que ir por este camino. Esto es simplemente como para esa necesidad de tener una versión legal del juego, no. No, ya yo, yo mm. daría ese, ese camino por muerto. Ahora... Esa quizás no. ni siquiera es la peor noticia que tengo hoy día. Porque... <ríe> Telekan estaba mencionando que ASUS está planeando sacar una consola portátil. Bueno, adivina quién más se rumorea que está planeando sacar una consola portátil. No, no, no adivinas, es Sony. ¿Alguien que ha lanzado consolas portátiles antes? O Sony. Ningún. Sony está planeando, se rumorea, de que está buscando eh, lanzar un dispositivo, ni siquiera una consola, un dispositivo de eh, portátil Para eh, Patearlo como Remote Play ¿Cachai? No es no, básicamente control la la, el control de la Wii U En el fondo es eso Es un control de Wii U Para la Play 5 ¿Cachai? Pero es, es curioso, ¿no? Porque tengo entendido que la Vita Se puede usar de esa manera con la Play 4 O se podía usar con la Play 3 Todavía se puede usar de esa forma con la Play 4 ¿Cachai? Ahora ¿Para qué? Nadie sabe Esto por eso se, lo vamos a marcar como un rumor ¿Cacháis? Porque genuinamente si esto vale más de 200 dólares Nadie Ya hay muchas críticas por parte de Nintendo Con el nuevo control premium que sacaron No solamente por el sí. hecho de que es un control premium Sino que porque es un precio absurdo de pagar Y que genuinamente el... 80% de la gente que tiene una Play 5 no tiene absolutamente ningún incentivo para comprarlo, más allá de lo que mucha gente está apuntando, que es la nueva la nueva estrategia de PlayStation de volverse el Apple de las consolas. Onda, volverse como un ítem de estatus versus realmente hacer una, una consola. Lo cual es absurdo. ¿Cachai? De verdad no hay, hay una verdadera... Una verdadera preocupación de cuál es el camino que está tomando PlayStation y en Sony en general, ¿cachai? Con el desarrollo de lo, del contenido y del hardware para la consola ¿Cachai? Mm. Y, y, esto, y esto, la consola de Asus y la consola de esto, yo lo digo específicamente en un universo donde existe el Steam Deck, el Steam Deck ¿Cachai? Claro uh. Entonces es como... Eh, es extraño, porque si esto hubiera sido lanzado como, una, como un sucesor de la PC Vita, quizá podríamos haber tenido algo interesante, una noticia interesante, un producto interesante, mm. atractivo incluso. Pero, sí. de hecho, eh, ni, ni siquiera es como un incentivo para no tener una Vita, que de por sí es un gran dispositivo. Sí, pues bueno, la, la, la PC, tanto la PCP como la PC Vita, a pesar de que tienen mar, distintos niveles de éxito y de ventas, son los dos buenos dispositivos. Son sólidos. Sólidos. Absolutamente. Sí. Y la, la PC Vita probablemente es el equivalente a... Oye, con esa plata te compráis un PC gamer de las consolas portátiles. Hoy en día. Sí. Sí. Ya. Bueno. Obviamente. Estamos hablando de... Pero te digo... Pero no sí. hablemos de eso. Oye, lo otro... Sí. La otra noticia... Esa Y esa ni siquiera es la noticia más chacha que tengo. ¿Cachai? Porque la que viene ahora es más tacha todavía Y yo me supero Yo solamente he mm. dado el mejor contenido Ahora voy a Esta es la necesidad donde yo solamente leo el, el título y usted reacciona Dice Monster Energy demanda a un estudio indie Por usar la palabra Monster en el título de su juego Qué estupidez más grande <risa> Mira poco de contexto monster la bebida la energética ¿cachai? es conocido y usted, no tengo cámara pero asumen que estoy haciendo como comillas es conocido por trolear a, la, a otras marcas por el tema de eh, la, la palabra monster y el branding y todo el asunto ¿cachai? y ya lo habían hecho antes y ahora lo vuelven a hacer de nuevo ¿cachai? que directamente es el juego en el cual están demandando, se llama Monster y Monsters. M perdón, Monsters Monster, Monster and Mortals. Monster and Mortals. Yo lo voy a decir en español, pero bueno, es lo mismo. ¿cachai? Un juego que en el fondo es un juego de terror, ¿cachai? que está en Steam, en la Epic Game Store, que tiene varias colaboraciones con varios varias franquicias interesantes, como por ejemplo Silent Hill. ¿Cachai? Y que yeah. bajo el argumento de Monster... La única, la única base que ellos tienen para hacer la demanda, porque ni siquiera son cis ante cis, es una demanda, ¿cachai? tiene la palabra MONSTERS y usan el color verde en el material promocional. Nada más. No es que haya una lata de bebida, no es que usen la misma fuente, nada. Es solamente porque existe la palabra MONSTERS y han usado en un update, en un material promocional, el color verde. Uf. Ahora, tú me decís ¿Pero cuándo Rita, lo han hecho antes? Uh. ¿Cachai, Monster? Porque no puedes hacer que esto Bueno, lo han hecho antes De hecho, la última vez que lo hicieron fue con Ubisoft Porque de hecho, este juego que se llama Phoenix Rising Originalmente uh. se llamaba Gods and Monsters Y Monster dijo no, no, no se va a llamar así Ubisoft, cachai, por, por ahorrarse los dramas se dio y se llamaba Phoenix Rising sí. ¿Cachai? sorprende que Ubisoft no tuviera la capacidad legal de ganar ese, ese, ese juicio lo, lo hubiera hecho pero hubiera valido la pena es que el tema es la plata al final claro. porque Monster hace esto porque ellos tienen muchísima más plata de lo que este estudio puede tener entonces claramente esto es simplemente de no trolear sí. obviamente al desarrollo, claro, pero... el desarrollo detrás de este juego ¿cachai? dice que él no está dispuesto a ser por un meme ¿cachai? Y está dispuesto a ir a la corte, ¿cachai? Y a pelearla, porque de verdad, ¿cuál es el punto de hacer esto? Simplemente, ¿cachai? Sino más que eh, ser a, a, acosar a Marcas por, el, por la sensación de marketing de salir en, en el. en las noticias. Monster realmente el, En el dinero ¿no? financiero. Sí, bueno, es como, en este, en este podcast va a salir mencionado Monster, ¿cachai? Por hacer eso. Y con eso publicidad para ellos. Uh, ¿Está ahí? Es que, bueno, lo que, lo que estaba leyendo ahí entre paréntesis, que era algo que comentaba el, el desarrollador. Era es, que es una lástima, porque la verdad es que Monster, o sea, es más que una lástima, es una hipocresía, porque Monster además tiene un branding y un marketing que está muy dirigido a, Pero, ¿no? a videojuegos, a empresas sí. de videojuegos, a esports, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces que estén haciendo eso mientras demandan una empresa de videojuegos indie, me parece una estupidez eh, a... mira, estoy revisando un poco lo historial de demandas que tiene Monster demandó a una empresa por colocar la, la marca Monster Treasure a otra por un de Bubbles, porque ellos tienen un de Beast como frase Unleash, eh, Monster Squad del Mar Bisbar, Monster, Cloud Monster, Nice Monster Ice Cream, Recovery Fresh Resync, Monster Planet, Monster Crabs, etc. Así que, sí, se ha dedicado bastante a aplicar demandas. Uno, uno, uno se pregunta, ¿cómo es que no han demandado a Capcom por Monster Hunter? Sí, bueno, no, y a, y a Disney o a Pixar por Monster Inc. Eh, Quizás porque salieron no. antes. Ah, pero... mm. ahí, ahí comentan Se están haciendo la gran Nintendo Literalmente sí. es que por eso, van, van contra Compañías relativamente pequeñas O compañías que realmente no están interesadas mm. en, la, en la publicidad negativa Porque de nuevo, ¿cuál es el punto? Ellos tienen abogados, tienen plata Para financiar abogados Por ay, tiempos infinitos ¿cachai? Solamente para demostrar que pueden ganar Entonces es como es absurdo Estoy seguro que hay temas legales mucho más importantes que que apoyar y de nuevo es como dijo el pato y como dijo perdón Monster tiene un branding asociado al gaming entonces ¿cuál es el punto de hacer esta ¿Cachai? de verdad ellos tienen alguien tienen en una oficina alguien que está dedicado a poner en Google cosas con nombre Monster en el nombre no lo hacen con ChatGPT más es más ya, pero mira, esa era la última noticia corneta que tenía, porque las dos que vienen ahora no son tan idiotas técnicamente ¿cachai? la, la, la primera es sí mencionar que eh, a Capcom le está yendo muy bien y técnicamente le está yendo tan bien que a, en, el último, en el último informe financiero que se hizo de la compañía eh, las acciones de Capcom habían subido más de un 480% desde el año 2015 ¿está? y eso es casi, es casi obvio con la calidad y los títulos que habían lanzado desde básicamente 2017 de hecho estábamos hablando en pauta que juegos habían lanzado en 2015 como para que se note ese, esa, esa diferencia y 2017 Resident Evil eh, Resident Evil 7 aplaudidísimo Joderazo. Monster Hunter, Monster Hunter World ¿Qué juegas? Devil, Devil May Cry 5 ¿Qué Resident, juegas? Resident Evil 2 Remake ¿Cachai? Y así ¿Cómo no juegas? Eh, eh, El único con el que le han pegado al Wat un poco Con, con los que no fue el Resident Evil 3 Pero de ahí en adelante no han parado El, el, el, el, el, el, el renacer de, Rey, de Street Fighter 5, ¿Cachai? Entonces ¿Y? ¿Cachai? Eh, entonces han logrado como romper la maldición que tenían en la primera mitad, o sea, en la, en la primera mitad del 2010, de la década del 2010 y ahora de adelante han ido sin parar. ¿Cachai? Correcto. Entonces es, es, es natural que la compañía haya, eh, haya aumentado su valor en respuesta, lo cual igual es interesante comparado con otras marcas. Otras compañías, de estas compañías grandes, clásicas, ¿cachai? Como por ejemplo Konami, eh, le ha ido como... Nada, que Konami ya está saliendo, está, se está alejando de todo este tema, y de Square Enix, que hemos hablado mucho de cómo le ha ido Square Enix, que ha sacado juegos buenos, y otros que no, y cuando saca un juego bueno, los vas a PC y le va como el hoyo, ¿cachai? O sea, eh... Square Enix ha tenido relativamente éxito... Con eh, juegos doble no con juegos triple Exacto. Cosas que no son Final Fantasy. Claro, o sea, le ha ido bien. Con Octopus Traveler 1, con Octopath Traveler 2. Con el Triangle Strategy, si bien le fue mal, la verdad es que dentro del círculo de los JRPG, los jugadores más de juegos tácticos, la verdad es que lo han valorado bastante y eh, aparentemente es un excelente juego. De hecho, yo tengo un montón de ganas de jugarlo, pero claro, salió... Eh, tapadísimo por otros lanzamientos, eh, el remake sí, del Live Alive, el remake del Tactics Ogre eh, Es decir, todos esos juegos son son menos que, por ejemplo, el caso del... ¿cómo que se llama este? Ya se me olvidó, ¿cómo se llama? Eh, Forsaken. For for for eh, y bueno, hacíamos un poco la comparación entre que, eh, claro, Square Enix ahora está en una posición similar a la que estaba Capcom, Pre-2017, en la que probablemente Monster Hunter era lo único que lo mantenía en pie, y ahora Square Enix probablemente está siendo mantenido en pie por Final Fantasy VII Remake y por el Final Fantasy XIV. Y no por los eh, A la espera de que salga el nuevo Final Fantasy. Mm. A la espera de que salga el Final Fantasy XIV. Totalmente. Brigio, es, es muy... Es muy brigio. De hecho, Ubisoft también... Del, del otro que iba a pensar que Ubisoft también estuvo guateando... Y sigue guateando hace mucho rato. Eh. Va, sí, va, sí, va, okay. ser, sí. Oye, eh, y, el, y es, y... Y es, es solamente sostenido por Just Dance. <risa> <risa> y y ni, ni, siquiera por, ni siquiera por el Rainbow Six, ¿cachai? No, es por Just Dance, <risa> derechamente. El presupuesto Totalmente. de Just Dance para el año. Todo. Eh, sí. Oh, bien, bien. Pero, eh, para cerrar eso, igual, eh, hablando también de también el explosivo éxito que ha tenido el remake de, de Resident Evil 4, comparado con el 3, pero en general con la franquicia, ¿cachai? Eh, y que es chistoso porque es paralelo al, al éxito que tuvo Resident Evil 4, en su momento, sí. ¿sí? ¿ya? Bueno, pero, y como para cerrar la nota... Eh, está en el nivel de éxito que incluso hasta los memes más inocentes están ganando mucha popularidad entre ellos el hecho de que por alguna razón la gente, o sea, no es por alguna razón alguien hizo un fanart de Ashley en forma de ratón y es tanto mm. éxito que tuvo esto, que eh, me recuerda mucho a lo que pasó con por ejemplo con Bowsett en su momento mm. claro ¿cachai? Eh? y tanto que eh, hasta el mismo la, la misma cuenta oficial de Resident Evil lo me lo le tiró el guiño. No. Ya, yeah, ya. Yeah. Este los me los memes meme de arte son los mejores. Sí, y sobre todo cuando son orgánicos. Cuando la gente de verdad dice, oye, esa weá está muy chistosa, está muy entretenida. Pero de verdad, es como el la Ashley echa ratón. Mm. Como que es el nuevo meme del cual todos tienen que hacerte. Y... Sí. ¿Está ahí? <risa> animaciones, es mods. Etcétera, todo es. Todo eh... no, muy bonito, muy pelobuche. Bo. Está muy pelo. lindo. sí Oye, eh, aprovechando. Eh, Pokero nos manda saluditos. Dice saludos. Saludos, cabros, los eh. TKM. Sorry, ahí sí. Eh, tuvo que esperar como una hora por mandar este comentario porque tenemos activado el modo escudo. <risa> Sorry. Estaba <risa> viendo Ocho. justo esa configuración de cuando Pokeru unió Uh. Y esto que lo arreglé yo porque la web estaba puesta para un día Sí, sí, tú lo bajaste mm. una hora y yo lo bajé a cero segundo ya, diez segundos ya, 10 segundos Ah, está bien, está bien, Ya, la hice, la hice, la hice. ya sí. eso va a terminar Oye, creo que esa no era la última noticia, de hecho me queda una más La voy a hablar al tiro Se uh, murió, claro. murió Sonic Se <ríe> murió <ríe> Sonic ¡Meudeus! ¡Ah! ¡Meu ¡Meudeus! ¡Meu Bebe. un hablando, hablando, de me... hablando de memo, hablando de meme. Oye, para el primero de abril, la que Sega sorprendió a todo el mundo. De hecho, a mí me llegó un mensaje así como: Beta, anda a Steam y busca a Sonic, se murió. Dijo: ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dijo: Anda a buscarlo. Dijo, Voy a buscar a Steam. Y digo: Me estáis bollando, madre, No puede ser que el hecho es. Efectivamente, el primero de abril, Sega oficialmente lanza un juego que es básicamente una novela gráfica. Donde Sonic se muere. El contexto es irrelevante. El punto es que Sonic se murió y encima se murió y se murió con la pose de hombre padre de familia. Este <risa> ahí está todo, está todo chongo ahí tirado en el piso. <risa> eh, es, es un juego gratis que lanzaron. Donde básicamente la premisa es que están es un juego. Spoiler, Sonic en verdad no está muerto. ¿no? Oh. Pero es un juego que es un murder mystery muy parecido a Danganropa sí, es pues, como entre y, y, y, y ese es torno, tórmico, ¿no? entonces sí. básicamente tú tienes que descubrir quién mató a Sonic y la historia es relativamente corta, son como cuánto, 45 minutos creo que demoré yo en terminarlo ¿cachai? pero es Ay, muy entretenido, es, bueno, sí. es family friendly es, es sorpresivo que esto haya sido un juego y de verdad es un juego bueno ¿cachai? entonces está todo muy orientado en el arte que tienen los cómics de Sonic pero en general es una experiencia muy buena, de hecho me atrevo a decir que esta tiene buena música, lo cual ya, es un estándar para la franquicia pero lo es. <risa> no puede ser un juego de Sonic si no tenga si, si no hay buena música el arte es muy bonito y es mira, yo le mencioné a los chiquillos que es bien family friendly entonces no van a encontrar nada extraño nada muy grotesco ni nada por el estilo que mm. pueda decir no, no quiero jugar esto con gente alrededor. Pero de verdad es un muy buen juego y lo recomiendo. Lo recomiendo. Por último, son, son 40 minutos que te lo podéis dar vueltas así en un santón ahí mientras esperas que se caliente la comida o se termine de lavar la ropa. Así que. Eso. Y tiene un poquitín. Tiene un. No, no es Kingdom Hearts, pero tiene un poquito de lore que es muy agradecido. ¿Cachai? Que ayuda como uh -huh. dentro de lo que se ha hablado de que ahora. Toda la franquicia Sonic está como unida bajo un mismo banner y, sí, sí. y conecta un poco sí, claro. con Sonic Frontiers. Ah, Cache, tiene... ya va a salir, como, como el del Zelda va a salir el libro de toda la historia de Sonic. Claro. Yo diría que me atrevo a decir que es un, eh, como parte de esta tendencia que hay un timeline unificado para toda la franquicia. Así como en Sonic Frontiers no. se mencionan el elementos de juegos pasados como parte de una historia continua. Mm -hmm. Acá también se mencionan el elementos... ¿Cachai? Y hay presentes personajes, ¿Cachai? de franquicia a lo largo de Sonic, y etcétera, etcétera, etcétera. No quiero dar muchos spoilers porque igual el plot twist no es como... no define el juego, pero es muy entretenido verlo. Cuando ¿Cachai? pasa. Yeah. Así que eso. Metaru. Eh... Oye, y estuve, estuve leyendo en Twitter que había gente que pedía que hicieran más juegos así, porque les quedó muy bueno. Sí, de hecho, tú yo leyendo los créditos, mm. literalmente el juego, está los créditos del juego está lleno de de agradecimientos a SEGA por permitirles hacer un juego así al estudio que desarrolló esto ¿cachai? Bueno, porque en el fondo está bueno. el party ¿cachai? y probablemente fue como una de esas tendencias así como es el tipo de cosas que alguien se tuvo que acercar a SEGA y decirles hay que déjenos hacer esto y lo vamos a hacer bonito y SEGA dijo bueno eh, sí SEGA ha sido bastante permisivo en ese tipo de asuntos cuando son como un juego casi homenaje en ese sentido Sí. Sí, sí. De verdad, no hay que ser fan de Sonic para jugarlo. Se puede jugar como una novela visual tal cual. Pero si eres fan de Sonic, vas a apreciar todos los notes y todas las cosas entretenidas que hay al respecto. Y si son fan de Sonic como yo, les aviso al tiro que hay chao en el juego. Entonces, eh, ya sí. un momento, eh, una buena razón. Solo por eso vale para, para la pena a comprarlo. Bueno, mm -hmm. oye, Metaru. Me entonces, sí, podemos decir ¿sí que matar a un inocente. ¡Mataron! ¡Mataron a mi Gracias, pato. No se me había ocurrido si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? <risa> por lo mismo, te cedo te cedo la palabra ahora porque es tu turno. Y, oh, Dios, estoy leyendo la pauta. Vos sí que tenéis cosas que hablar, hermano, así que sí. vos dale. Se me ocurrió leer poquito de noticias. No, y le que eh. no, 4 o 5 estamos bien. El pato, sí. <risa> sí. <risa> ¿Vos, vos tenés que hacerlo más corto porque la tuya, el, el hito de la semana. De hecho, vamos a tener como ahora en la sección: el hito de la semana. Sí, eso lo voy, dejar, lo voy a dejar para el final, pero final, final, para que lo ah, podamos no, extender ya. lo que podamos. Así que partamos go, go, go. Con, con las notas editoriales. Y antes de ello, eh, ahora tengo el sombrerito acá porque corresponde. Eh, mm. Tengo mm. que agradecer a Sony. Debido a que nos prestó estos audífonos, los H9, que son Inson, y que lo estoy ocupando en este momento. Ah, eh, sí. A la raja. Y yo hablando sí. de lo como el hoyo de Sony, bueno, en la pizza. No, son distintas divisiones, así que... Ya, sí, sí. Pero, pero sí agradecer no, no es... a, a Sony Chile porque nos prestó este audífono para poder reseñarnos. Eh, no ha llegado esta semanita, así que ahí vamos a estar mostrando más detalles y obviamente lo, lo voy a estar usando durante este mes para como parte de la experiencia de la reseña, aparte que se murieron los otros así que Dale. <ríe> o sea, ahí... son, son inalámbricos, ¿cierto? sí, son inalámbricos, lo mataron ya, no. <ríe> eh, la segunda noticia editorial es que finalmente eh, recibimos la noticia de que fuimos acreditados para Gamer City 2023 Así que estamos muy contentos de ello. Recuerden que tenemos unas noticias relacionadas indicando todos los shows que van a estar mostrando en Gamer City por si todavía no compran sus entradas. Lo cual mm. les recomiendo que lo hagan pronto. Porque parece que ya, ya no quedan muchas y ya están con el precio más caro, así que. Sí. Pero los fans hay... de verdad esperan hasta el final para comprar la entrada. <ríe> sí, pues, experiencia que nos deja otros eventos. No voy a mencionar cuáles. Eh, uh -huh. Y aparte de que. Eh, Sony también presenta. Su nuevo audífono inalámbrico Y tenemos noticias relacionadas. Al respecto en el sitio. Pero estamos redireccionados. Así que no lo voy a poder mostrar. Ah, una noticia que oh. cero, hoy día. Hoy día, hoy día nos llamaron. Es que. Eh, Face Game 2023. Inició su venta de entradas. Para esta Onceava edición. <risa> el número gracioso. Sí. Eh, ahí obviamente pueden visitar el sitio para que vean los precios. Y aparte de eso hay un concurso activo para que quieran comprar su entrada que consiste en un viaje todo pagado para dos personas para asistir al final mundial de Valorant Champions Tour 2023. Que se va a realizar sí. en Los Ángeles, Estados Unidos. Sí. Sí, creo que lo habíamos comentado. Oye, entre paréntesis eh, Gamer City anunció hace un par de días Que iban a hacer una Game Jam de concurso también Y creo que ya se cerraron la, la <ríe> Eso ¿no? lo abrieron y se cerró al tiro Metaru sí. dijo que iba a participar Y no alcanzó Sí, como que gracias a la forma de Que habían, eh, habían pla El cupo ilimitado, porque ellos no sí. lo mencionaron No Así que ahí, ahí quedó Será en otra oportunidad Y obviamente trataremos de pasar por el Jam Para ver cómo van a ver si podemos sacar Igual es una buena iniciativa, ¿eh? me agrada Mira, me, me agrada de que intentan mezclar Varias cosas del evento Ojalá les resulte, es lo único que espero Sí, totalmente hmm. Y ahora sí, partamos con las noticias Estuvimos hablando de Capcom eh, Y justamente nos meter Algo que le ha ido sumamente bien Le ha ido tan bien Que anunció fue, Esto fue hace poco que está trabajando en una película con Legendary Entertainment o oh no uh. o oh no <ríe> Sí, lo indicó a través de un tweet es más fue ideal el tweet así que por eso hay noticias en proceso de que anunció de que está trabajando con Legendary Entertainment Capcom y más noticias van a saberse próximamente ojo ojo que la película está, ya está dicho que va a ser live action es decir no, una, no es una animación es eh, live action más noticias próximamente. <ríe> me, me guardo mi comentario. Más noticias próximamente. ¿no? Sí. Sí. O sea, la película la, la de los 90 ya es. ¿eh? La, la primera película de... Sí. Eh, es... Mm, es como la... Es como Mira, la hay, hay, combate, hay hay, ¿no? hay es como, dos... Ah, sí, hay, hay, hay, hay dos malas decisiones. ¿Que hayan hecho una película de Street Fighter? Y que hayan sacado un juego de esa película. Sí. Esas la son las dos malas decisiones que hubieron en ese proceso. Lo qué bueno, qué bueno, no cual bueno, no, que no esa cual práctica, quita. Sí. bueno que esa práctica se ha ido diluyendo con el tiempo. Sí. Pero aún así. Eh, igual la película es. Es casi de oculto a esta altura. No puedo decir lo menos. Sería como sería chistoso que ahora sacaran, no sé, vos. Un juego de The Last of Us basado en la serie, basado en el juego. Claro. Como, no, no. Por favor, dejen de eso. Uh, oye, eh, la otra noticia que tengo es que la próxima semana oficialmente se lanza el Pokémon Stadium para la gente que tiene la suscripción de Nintendo Switch Online, obviamente. Eh, pero... Eh, en esta ocasión, y como la gente habrá sospechado, no va a tener la, el tema de la transferencia de Pokémon disponible. Mm. Sí, voy, asumo que tampoco voy a poder porque en, la, en el Stadium me acuerdo que se podía jugar con el pack, se podía jugar el de Game Boy en la pantalla. Sí. Y tampoco... Lo, tampoco lo, se va a poder. No, no lo va a tener implementado. Así que va a ser hace como si hubieras arrendado el juego y tuvieras todos los Pokémon presentes eh, literalmente como si lo estuvieras emulando en tu computador también, sí <risa> no es de extrañarse no oye, entre paréntesis estuve probando el, el ¿cómo es que se llama? el GoldenEye en el, en, también ahí que salió para la uh -huh. la Nintendo Switch Online y los controles son horribles. ¿Eran así originalmente? Digamos. No, que... no me acuerdo. No sé, Mira, lo yo, yo lo voy a jugar próximamente y te voy a comentar. Posiblemente sí. Vaya a decir que sí, era igual de horrible. Es la emulación la, la, la es bastante mala, hermano. <risa> también. No, pero que te da, te da opciones como de distintos formatos de control y no no pude jugar la cuestión. Te lo juro que no lo no puedo. Pero no por eso me pregunto, no sé si era así el original también. Como de complicado de jugar Mira, eh, eh, mira considera Que está adaptado para el control de la 64 Así que, sí. no bueno, es que sea Muy no, bueno no, eh, no. Que... Hay excusa hermano para, para eso, sí, La emulación en la Switch es, eh, es eh. También el hit eh. Eh. Y, y el GoldenEye lo sacaron Con Bombo y Platillo, porque fue Ahora por fin vamos a sacar El GoldenEye de nuevo en otra En otra eh. persona, que sí. Pero bueno mira, si queréis reclamarle al de Xbox le voy a reclamar aún mal de la Switch eh, con eso de eh. pero bueno, ojalá que saquen algún parche, no creo lo van a dejar así hace tiempo que estaban mm. criticando el, el tema de los controles eh, Xbox, hablando de eh, lanzar nuevos joysticks va a lanzar una edición que está en parte compuesta con materiales reciclados que no se ve bastante bastante mal, que digamos. Una edición verde. Pero así, como bien verde con, con el evento. Se ve bonito. Sí, bonito. Se, se ve bastante decente. Y lo otro es que eh, va a lanzar la segunda batch de edición especial Elite. Y estos están basados en los colores azul contra rojo. Ah. Eh, ahí lanzaron un video al respecto Indicando que obviamente está basado En este en típico confrontación Entre estos dos colores Que siempre se encuentran en las temáticas De los eSports y demás eh, mm. Así que ahí va a estar disponible Próximamente, yo creo que va a seguir Siendo a los precios de Elite, así que No, no esperen mucho al respecto Pero Están bien bonitos A mí en la sur me llamamos la atención Nota... Nota interesante que estaba leyendo aquí sobre la misma noticia Obviamente está el beneficio ecológico de los controles que están hechos de parte recicladas Pero aparentemente cada control va a ser distinto Porque los materiales reciclados que van a usar son, son distintos Son distintos, Entonces, distinto, cada, claro. cada control va a ser distinto mm, Sí Lo cual igual es interesante Quiere decir que puedes tener un control Tú único es interesante. Mm. Súper super interesante. sí Y ojalá que este tipo de propuesta eh, sea un poco más prolífero. Ojalá le redujeran un poco los precios, pero no. <risa> pero por lo menos están. Bacán que existan. Sí. Eh, Oye, la semana. No sé si fue la semana pasada o la antepasada que estuvimos comentando que habían sacado la herramienta de, de desarrollo en sí. Fortnite. De desarrollo Sí. Y han salido cosas bastante interesantes y otras no tanto las que no son tanto, son que obviamente se iba a prestar para que lo, algunos usuarios empezaran a sacar eh, mapas porque esto obviamente estaba desarrollado sobre la isla mapas eh, que tenían mucho parentesco con Call of Duty oh. y que obviamente Obvio. Activision eh, estaba tomando un poco Ay. de medida al respecto y está mandando eh, CC y DC está ahí Así como, oye, Epic, saca, saca esos mapitas, por favor. Así que no hay... va a ir a aplicar un poco las políticas que tiene dentro de Epic Games que habían dicho de que eh, este tipo de mapas que son como... Pues, si utiliza algún recurso o trata de parecerse a ciertas cosas, pueden tratar de eliminarlas sin, sin razón aparente. Sí. Sí. Porque obviamente induce a, a posibles demandas de copyright. Así que... Eh. Sí. Lo que sí... Eh, también han salido buenas propuestas, entre ellos un usuario que desarrolló un mapa Que tiene como una experiencia muy cyberpunk Pero es más como del quinto elemento, que tú eh, con tu personaje tienes que ir eh, batallando Mientras estás sobre vehículos flotantes Sí, o se ve muy bonito Sí, es una propuesta bastante interesante y este tipo de cosas son los que uno dice Wow, estas cosas se pueden hacer con, con este tipo de, de juego. Así que esperamos ir, seguir viendo estas propuestas que se vean un poco más distintas del usual Y que obviamente lo puedas disfrutar en, en Fortnite uh -huh. Yo he algunas cosas, de hecho cuando anunciaron y cuando se lanzó probé ese mapa que era básicamente bien desértico, que era como parte de la muestra de que ellos habían hecho y hermano, era como jugar Call of Duty en Fortnite y se sentía súper ajeno oh, <risa> era, muy, era muy extraño, pero uno que nunca jugaba Call of Duty en sí pero sí se sentía muy extraño que lo único, la única forma que tú entendíais y sabíais que estáis jugando Fortnite es porque está, no, te mataba John Wick y una banana ya <risa> Pero igual eh, es bacán. De hecho, lo que sí he notado es que no hay tantas. Eh, no hay ta La gente no ha hecho el salto inmediatamente como uno podría haber esperado. Uh -huh. Pero yo creo que es porque de nuevo. Es. Eh, en, mira, y esto lo digo ya como desde un punto de vista más Game Dev. No es un Real 5. Y el flujo de trabajo no es un Real 5 en sí. Entonces, es como. Claro. Es como los controles de un Real 5 y el entorno de un Real 5 pero dentro de Fortnite, de hecho ni siquiera tenéis que estar en Fortnite para usarlo. Mm. Claro. Es un programa aparte que tú bajáis. Mm. Pero bueno, eh, eh, yo, yo, yo de verdad tengo toda la tengo toda la intención de probarlo. Mm. ¿Cómo es para que... desarrollar algo? Sí, definitivamente, incluso hasta pa, pa, pensamos ahora, para, así como fuera de broma, en el en el jam de, de Gamer City dijimos, oye, si ¿sí hacemos algo en el editor de Fortnite, yo así como para puro sí, Buena onda. Bueno. No sé, si r sirve para eso, cumple su propósito. Mientras se pueda, mientras uh -huh. se pueda. ¿qué, qué claro. Así que, eso. Oye, igual, eh, extra, un extra así como, para que te des cuenta el impacto que tuvo ese mapa, que yo te decía, que ese mapa de prueba. Eh, en Fortnite liberaron como en, el, en una actualización reciente ¿Mm? eh, la habilidad para ver cuánta gente está jugando en un determinado mapa. Muy buena. Y en ese mapa en particular, solo en ese, solo en esa experiencia, habían como 3.000 personas. Wow. Un o sea, bastante obviamente decente. Esas, esas, esas 3.000 personas, es más gente de la que estaba jugando el, el Babylon Fall no, mucha... obvio. Pero esos números incluso son solo números regionales. Hmm. No, y estamos hablando de región acá, en Brasil. Y de son números globales. Así que date una idea. Oye, está y... súper bueno. Insisto, yo creo que a futuro vamos a ir viendo más cosas más interesantes a medida de que se vayan acostumbrando a la herramienta. Oye, nos porque porque dice que son tener cronograma de la gamer. Sí, te está sí, sí, oye, muchas gracias por seguirnos. Pero está en es la podcast, vos, ¿no? podcast Código Gamer. No, cronograma todavía no. Las actividades sí. Ah, todavía no sé. A ver. No, claro, está, está, está publicado que va a haber cada día, pero claro, el sí. cronograma no está. Todavía. Claro. Ya. Sí, yo creo que dentro de los siguientes días nos vamos a estar enterando. Ya, la próxima semana tiene que estar. Sí, pues si sí. falta cuánto, una semana y media. Sí. Sí, ya no queda nada Bueno, seguimos Lo anunciamos Y está dicho <risa> <risa> eh, La E3 oficialmente se canceló el día jueves Anunciaron de que el evento no iba este año Me sorprende que la gente se haya sorprendido Sí <risa> Sí Sí ya se habían bajado la mitad de la compañía, no sé quiénes estaban quedando. Y derechamente ya fue como. Eh, esa fue la, la última la última gota que regresó al paso y no, no aguantó más y se hundió. Se hundió el proyecto. Iba a ser literalmente un direct de Genshin Impact a esta altura. Así que sí. no. Sí. De hecho, bueno, Tencent se bajó también. Sí. Por eso ya Estábamos esperando a que iban a decir Que iba a haber una piscina nomás eh, claro. Eh, claro. Eh, sí. La noticia es que Era oficial, ya se canceló y eh, Así que vamos a contar con Sammy Rayfest nomás Se declara como el vencedor de este año For the fault sí, eh, Literalmente sí. Oye, ¿puedes caer conmigo? Gamer dice que acá... Acá me imagino que debe ser donde se realiza la Gamer Gee, que, que va a ser en Argentina. Están a dos días y no tienen cronograma todavía. No, terrible. Se iba a realizar el Gamer G aquí en Chile, pero quedó. quedó en visto nomás ese evento. No, no sé qué pasó. ¿Sí? Ah, no nada que lo hacer Sí, sí lo habían anunciado el año pasado. Es más, fuimos. Uno de los chicos de nosotros fue a cubrir el lanzamiento y Que nos prometía, ¿no? Si sí, iba a ser un evento súper grande Y quedó en puras promesas no. Y por eso no wow. hemos sabido nada mal al respecto Va a haber un concurso de pulseadas Dice Posca Corrigon Gamer ¿Eh? Ojalá o, o, o, o, o, Ojalá al, al evento le, le resulte Porque Cosas así da, da varios Reflex al respecto Sí Sí, por eso igual me alegra que en el caso del Gamer City vaya a una Game Jam, vaya a haber conciertos, hay artistas locales sí, sí, Vaya a haber una final de LoL que es la LLA ¿Cachai? Es sí, como que, y también, lo, lo bueno es que están abarcando otras cosas Sí, como se llama el Free Fire también va a haber un, una final Así que sí. como, como que intentaron juntar varias cosas pero por lo menos le dieron forma, entonces eh, espero que el evento le vaya sumamente bien porque se ve sí. que hay, hay por lo menos buenas intenciones Sí. Aparte de la económica, obviamente Pero hay una buena intención de eh, entretener okay. al público <ríe> eh, Hablando de, eh, de ganancia económica PSVR 2 solo, solo ha logrado vender 300.000 unidades el primer mes Esto mm, salió a no partir de, de, de, este de, un, de un man, reporte número? de Bloomberg esto salió a partir de un reporte de Bloomberg en el cual habían proyectado de que se iba a vender un número más alto pero solamente ha logrado vender 300.000 unidades eh, oh. por igual la expectativa de que eh, se supone de que eh, las ventas en VR se ha ido decreciendo bastante en el último tiempo mm. Es que de nuevo va de la mano que lo que hablábamos de que Sony como tiene esta idea extraña de convertirse como en una marca de lujo, entonces igual el entry point para todo esto, todo estos accesorios es bastante alto y el VR, si bien es cierto como experiencia siempre es un elemento, siempre es un plus, aún es difícil de justificar en un ambiente que sea algo más allá de nicho. Sí. Entonces no, claro. es, no es extrañarse que las ventas sean tan limitadas. Sí. Una consola Además, de. Estamos sí. hablando recién de que probablemente ¿sí? si sale una consola portátil, si sale a más de 200 dólares, los van a cortar el, el cogote. Y esta cuestión está casi 600 dólares. Es, ese es uno de los temas. que es, Si bien el dispositivo, para todo lo que ofrece, mm -hmm. no es caro, porque esto lo puedes comparar con el, el Quest. Que es del Facebook, uh -huh. el Meta, MetaQuest. Eh, aún así, el hecho de que tuvieras que tener el dispositivo y tener la consola, hacía de que, haciendo de esa suma, la gente no tuviera una aceptación inmediata, considerando además de que no hay muchos juegos disponibles y los juegos que están disponibles no. para VR 1 no son compatibles con VR 2. Entonces, de nuevo, eso no. también mata inmediatamente gran parte del, de la piel de comprar el juego, ¿cachai? Claro. Sí, Además, igual, mucha... Han tratado de darle un scope relativamente importante o un alcance relativamente importante en los últimos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? en State of Play. Sí. Eh, sobre juegos de VR. Le han tratado de dar su espacio. De hecho, va a haber un juego de, de Horizon. Sino, no sé si ya está o, o, o falta todavía para que salga, pero un juego de Horizon específicamente para VR. Mm. Claro. Entonces, igual ahí vamos a ver dentro de los próximos meses cómo le va. Eh, obviamente, por lo menos tiene un, un mercado con 300.000 dispositivos. Pero aún así, sé que de aquí a seis meses no se ve un juego que prometa y que te diga, ya, así, este juego me vendió. No le va a ir muy bien al, al dispositivo. Un eh, podcast cómico gamer, lo estuvo comentando un poquito de, del Gamer y de demás y obviamente con Gamer City que son eventos completamente distintos <risa> vale, vale la pena mencionarlo dice que de por sí ya vale la pena porque va a tener la final del LLA y esa producción claro. ya es una locura obviamente nosotros sabemos de que esa parte eh, está muy ligada a Rayo Games y Rayo Games es que derechamente va a estar organizando y lo va a estar codirigiendo finalmente claro pero aún así tener ese tipo de eventos pucha que vale la pena entonces en el lugar no, vamos a ver todo de que en, dentro de la arena se va a llevar a cabo la final, va a estar como muy enfocado y eso y alrededor es, vamos a ver cómo le va a, a, al resto de las actividades. Eh. O sea, al final eso es lo que vamos a tratar de, de ver cómo congenia todo. Eh, Ahora la barra ¿Mm? está tan baja. La sí, no, baja. sí. <risa> <risa> <risa> e ese es el verdad. tema. Ese es el tema. Eh. Entonces, de nuevo, al final del día todos queremos... Todos queremos que la cosa le vaya bien, el evento le vaya bien. Es, es así como el mantra sí. todos los días. Que, que nos vaya bien, sí, que nos vaya bien nomás. Porque si a el evento le va bien, a todos nos va bien. Sí. Totalmente. Que, que, no, que nos vaya bien y que nada, ojalá que nada salga malo, que nada puede mal ir sal. Sigamos. El gobierno australiano pretende categorizar los juegos de apuestas como solo para mayores de 18 años ah, se puso se, se la cámara mm. ahí sí, sorry eh, esto debido a que justamente los la, en Australia están eh, fuertemente eh, controlado el tema de la clasificación de los juegos eh, tanto así de que muchos de los juegos que se publican para eh, el mercado australiano tienen que ser o fuertemente censurados o cortado parte de su contenido para que reciba una clasificación menor aún así, derechamente, si sí que eh, los juegos de alguna forma contienen alguna mecánica o alguna mención o algo que esté relacionado a apuestas sí o sí va a tener que clasificar eh, una o sea va a tener una clasificación de mayores de 18 años sería un R18 más claro eh, esto viene a la mano eh, a, que, a la disputa que hubo y al rechazo que tuvieron muchos mucho juegos que tenían este tema de apuestas simuladas eh, lo deja así y también los que son con, que incluyen mecánicas como foxes van a recibir una clasificación M que son para público maduro, que no es derechamente claro. 18 años, pero sí es para restringido de, de 15 para arriba, por lo menos claro este me, me pregunto si esto será aplicado solo a los juegos físicos porque por ejemplo, cosas como el LOL, el Overwatch, que tienen loot box, que tienen huevitos en los que te salen personajes, que tienen este tipo de cuestiones. El Genshin Impact, que es un gacha de todo ese tipo de sí. juegos, eh, que realmente tú no ves en una, spa, en una tienda de videojuegos a menos de que vayas a comprar una figurita. Eh, no sé si vayan a tener algún tipo de restricción o van a tener que ponerle algún parche para que en ese país en específico diga al descargarlo en la página, no sé. Eh, eh, mayor desde 18 Sí, mira, posiblemente eh, juegos digitales que se vendan de forma regional, por ejemplo de Steam van a tener que incluir este tipo de clasificación y alguna forma de poder controlarlo etcétera, pero fuera de ello eh, si, si quieren verlo en el mercado digital yo creo que puede exigirle el gobierno australiano de que incluya una mención de que su contenido es, tiene esa clasificación si es que eh, claro. involucra que de alguna forma monetice a través del mercado australiano Por ejemplo, compras con Google Play y demás tengan que incluir este claro. tipo de clasificación Es la única forma de controlarlo sí. Porque si no, claro, se lo obligaría solamente a los juegos físicos que se venden Claro, nomás. Mm. Sí sí Y aparte yo voy a ser una pérdida importante porque bueno, juegos como FIFA ponerle son muy sabidos de que se juegan por menores de, de, de edad. Sí. entonces Así que eh, yo creo que por, por ahí eh, apunta a decirle el FIFA, el FIFA si te incluye apuestas, lo voy a tener que clasificar para mayores de ocho. En mis tiempos los FIFA no tenían esas cuestiones, pero ahora sí. Pero ahora sí. Sí, pues. En mis tiempos los juegos se vendían como expansiones, no DLC. <risa> Oye, eh, esas son todas las noticias. Y ahora sí, vamos a derechamente discutir a, a lo que va. Espérate que caché porque no está usted no me no, no muestra. Ahí sí. Eh, la película de Super Mario. Mm. Oficialmente tuvo su oh. estreno el domingo en Estados Unidos. Ayer aquí en Chile Anoche específicamente yeah. fue el Avant premier Gracias a Ande film que es la distribuidora que trae la película eh, Tuvimos la oportunidad de asistir Tuve la oportunidad de asistir a la película Y tenemos la reseña disponible en el sitio Ahí me Se estuvo poniendo un poquito Porque estábamos obligando un proceso de, de edición Pero ya de por si sí está publicada la reseña En el sitio, lo estoy cargando en este momento A ver si es que, sé que se digna ya. A cargar Ah, sale justo Sí Sí, ahí está, ya, vale Donde menciono eh, Cómo encontré la película eh, Te incluye ahí toda la crítica Y, y demás ¿eh? Y hay que decirlo la Esto tiene muchos matices La película Realmente. Es genial Es muy buena Si eres un fanático de la franquicia ¿Por qué? Porque tiene muchas referencias y guiños Entonces sí. si eres alguien De que te gusta Mario Y que te quieres entretener eh, Esta película la vas a disfrutar por montones si eres claro. alguien que disfruta la película de videojuegos, pero no te interesa tanto la franquicia, posiblemente la encuentres blanda en la película. Mm. Blanda en el sentido de que Entiendo. es una historia simple, no profundiza tanto. Entonces, es para, más para el fanático. Apunta a ello. Y obviamente, lo, los niños que quieran meterse en el mundo de Mario, porque es una película apuntada a, a un público, un segmento más infantil, pero que obviamente respeta a los fanáticos a los... A los quienes crecieron con, con Mario, directamente. Claro. Oye, ¿y, y versus? Bueno, porque han, han habido, obviamente, infinitas comparaciones desde que salió con eh, Sonic 1 sí. y 2. Entonces, eh, ahí va la pregunta. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se comparan? ¿Cómo, ¿Cómo actúa ahí la La comparación entre las dos películas, Pato? No, yo, yo creo que es como comparar agua con aceite. Pueden decir que es lo mismo, pero son completamente distintas. Aparte que el formato es completamente distinto porque Sonic es una película que se basa en un live action con CGI. Y esta es directamente una de película mm. anima de animación. Ah, Aparte claro. de que igual eh, tra trata de, de no ser una película que busque simular la realidad, sino que igual se ex extrapola un poco. <coughs> pero insisto, tiene muchas referencias. Y como que trata de rescatar un poco de la intención que tuvo cuando intentó realizar la película del 93. Claro, que es como... esto es lo que debería mm. haber sido. Claro. Y de hecho, claro, que, debe... ir, irónicamente, eh, la original del, de los 90 partió así, lo menos a, a nivel de guión, partió como una película fantástica, una película eh, de viaje mágico, y después terminó siendo lo que fue. Claro. <ríe> pero, pero, pero yo creo que en realidad al final la comparación que se puede hacer entre la película de Sonic y la película de Mario sin haber visto la película de Mario, es que esto era la otra vía posible de hacer una película así, eh, eh, con una franquicia como Mario, eh, y, y, y sin, sin caer en, en por ejemplo, una, una nueva película animada, o sea, una nueva película de action porque, de nuevo, eh son dos franquicias distintas, sí. son dos paradas distintas, cachai, sí. Mario siempre va a ser como el personaje familiar, es como siempre como comparar Coca con, con Pepsi. Coca mm. con Pepsi, mm. Son sí. exactamente lo mismo si tú lo pensáis así, si si, si, si no lo metí, si lo analizáis así como superficialmente, pero Mario como franquicia siempre es como a ah, a, a, a la familia es como rápido y furioso ¿sí? la familia y lo amigable y los valores y todo el asunto y Sonic es sobre no ir al colegio porque voy a quedar en la casa y ser bacán claro sí, o sea al final eh, Mario cumple su propósito de entretener entretener a un público general eh, insisto, la trama es sumamente sencilla y si vieron la película 93 va a tener como mucha referencia de cómo quería ir la historia, cómo quería mostrarse eh, mm -hmm. La última parte es derechamente eh, apagar tu cerebro, no razonar y decir disfruta porque al final eh, yo digo que claro. esto, esto público apunta al niño interior, al niño que creció con Mario en los 90, así como ¡oh, qué bacana! Oh, es genial Eso al final es lo que apunta a la película no, no, no busquen más profundidad claro. que eso y obviamente si quieren decir de que hay una película directamente hacia el marketing, sí, lo es. Como debe haber sido. No, no, no sí. busquen más, más que eso. Por eso es como que hay mucha crítica negativa, porque obviamente el, el único mate que yo digo es, es ese, que no es una película que intente como interiorizar de no de haber sido una perspectiva realista de Mario. No, una película para entretener nomás. Y... No, no, no es arcane. Ni claro. The Last of Us. Claro, no. no. De nuevo, es que tratar de usar la película de Mario para contar una historia más seria de lo que genuinamente alguna vez Mario ha presentado, eh, ni, ni siquiera en las instancias donde Mario ha presentado sus historias más serias, que es como, por ejemplo, quizás los juegos RPG, ha sido claro. como el tema. ¿cachai? Claro. Eh, no, y más, nunca. Eh, va, vas a ir rescatando uh -huh. elementos de distintos juegos de Mario a medida que tú ves en la película porque eso es lo que intenta, como decir oye, ¿te acordáis de esta cuestión? te hago referencia ¿te acordáis de esto? te hago referencia o sea, esto es referencia a Mario Kart con la claro. música de Mario Kart con... Bacán. es de es es sorpresa. Trivia. Es, es trivia tras trivia uh... oye, una, una pregunta, Patito, ¿la fueron a ver subtitulado o doblada? la fuimos a ver con voces en español no voy a decir que la, uh... la vivo doblada uh... Ya, ¿y ¿qué te, parece, qué te parece el doblaje? El doblaje es bastante bueno. Debo decir que se regresó ah, bueno. un, un, un buen trabajo. Como que traté de verle todo el lado cringe de la cuestión, pero no pude. No, lo, lo disfruté. Lo disfruté bastante. Ah, ya. Yeah. la que vos... claro, acá, acá en Perú por lo menos no, no está subtitulada. Está mm. es solamente con doblaje. No, de sí, detenido. nada más igual la vas a disfrutar. Es más, hay muchas partes que... Eh, ¿Tú cacháis de que dejaron el, la parte del doblaje para la, cuando la, cuando Mario hablaba? Y hay otra parte que son los gestos, los wahoos y esas cosas. Que lo dejaron los, con la voz de Charles Martínez. Lo dejaron ahí. Lo dejaron ah, con, bueno. con, con original. Entonces empiezas a reconocerlo y, como que, si cacháis mucho la voz, es como, ah, aquí Martínez, aquí Martínez. Mm. Eh, ¿Qué y yo creo, sí, hoy día vamos a ir a verla subtitulada. Entonces ahí voy a tener la ah, referencia sí. de las voces. Súper. Queda acá, eh. Queda sí. acá. Ahí esa la voy a disfrutar. Esa ya es con, con entrada a comprar, entonces... Oye, es ya una película, una, una, una pregunta mucho más, más, más técnica, porque en el doblaje Sonic, ¿cachai? En la del latinoamericano que dan acá, igual sí. había varias ondas. onda, tú de repente podías estar escuchando la película, y ¿cachai? las partes en donde no doblaron, Estaban las voces en inglés y después volvían a la, a la voces en español. ¿Se notó que había un cuidado en ese sentido? Sí, no Nintendo eh, puso mucho detalle. Yo creo que ya la experiencia de localizar juego, como fue el Redo de Wild, le prestó para darse cuenta de ese tipo de detalle. Así que sí, como que se nota Pero que sí, hubo un trabajo más profesional y más curado. Verla, verla en inglés realmente no es... Un plus, más allá de que genuinamente quieres escuchar a Jack Black. Sí, sí. Claro, derechamente... Claro. Eh, si quieres escuchar a Jack Black, subtítula. Vale. Si no, pueden ir a verlo. Más, igual lo van a disfrutar. Lo, y lo bueno es que igual se dieron el trabajo los de Illumination de localizar la película. Es decir, todo el lenguaje puesto en, como en letrero y cosas así está en español. Ah, como... Pero, ¿Pero se pegaron eso, eso, esos detalles como Deadpool 2 de poner Arjona en vez de a Dave Matthews Band y todo eso? No, no, no, la música sigue siendo referencia No, no, no, pero es que viste que Deadpool hace un chiste en la ah. película que era tan malo como Dave Matthews Band Pero no. en Latinoamérica sí. le pusieron tan malo como Arjona no, no, no, no, no no intentaron localizar los chistes porque no hay muchos chistes que, que requiera conocer más de la ah. de la cultura de videojuegos nos, nos ah, mandaron un, un, un anime de Pokémon. Claro. Y no, no referenciaron Guanajato. Eh, sí, no no, no no vas a escuchar nada que estuviera como eh, mexicanizado. Así como, oh, sí, yo entiendo esa referencia porque he visto mucho de eso. No. Claro. Es, eh, ah, tr tr Trata de ser muy neutral en ese tipo de contenido. La película está ultra sanitizada y pudiste verla con eh, tu mamá. Sí, nada de Mario y no le va a gustar, pero tú, con tu polera de Mario y tu gorro de Mario, vas a estar vestido de Mario. Sí. sí. <risa> <risa> Venimos a la FestiGame, disfrazados de Mario. Sí, algo así. Oye, y en el, y el, la prohibió, había mucha gente vestida de Mario. Obvio. Sí. Pues ver, había muchos eh. eh, mucho fans. Sí, o sea, había mucha gente de que... No quería cosplayar de Mario, pero sí iba con un indumentaria. Entonces iba con la bolera, iba con jardinera, iba con el gorrito. Yo fui con la bolera. Obviamente tengo una bolera. Oye, ahí, había, había que salga, a sacar sí, la, a sí, el... sí, pero fui con eso nomás. Iba a llevar el gorro, pero se me quedó. Entonces fue no, pero hoy día lo llevo. Hoy día voy a ser el niño que, que va con, con gorro. Ahí, ahí te van a grabar el video para el TikTok. Claro. Digo, no, pero el, el, el meme de como, señor. Eh, eh, hola, para entras para qué película quieres? y es con el gorro de Mario con el gorro de Mario <risa> con yo vine a verte, güey claro <risa> algo claro. así bueno. así que eso, si quieren leer las la impresiones de la, de la película pueden leer la reseña, que ya está disponible y nos agradecemos a Andes Films por habernos invitado de todas formas, igual hubiera sacado la reseña indiferente si sí, me hubieran invitado o no. Pero es bacán tenerlo y haber visto la película antes de su estreno. Bueno. Oye, y tengo una noticia aledaña, mea, mea feita. Mea oh. feita. Eh, sí, es que bueno, no todo puede ser color de rosa. Eh, nosotros sabemos además que estas noticias que están más relacionadas al mundo de los videojuegos las tenemos que... O sea, al mundo de la música de videojuegos las tenemos que cubrir porque, mm. bueno, es como parte de, de, sí. de, de del encanto del programa. Eh. Así que, este Grant Kirkhope, que es compositor de, obviamente, eh, mucha música de Nintendo, mucha música de Rare, de la parte, digamos, americana de eh, Nintendo. Es decir, cosas como Donkey Kong 64, como, eh, ¿cómo es que se llama este juego? Banjo y, y otras soy. cosas más. Y ahora eh, Mario contra Rabbits también. Mario sí. vs. Rabbits, el último. Eh, él es el compositor original del de DK Rap, que spoilers, eh, aparentemente está en la película de Mario. Eh, este originalmente se compuso para el Donkey Kong 64. Mm. Y eh, él, no, no, a modo, a modo de... No sé, no sé si fue una queja, no sé si fue una, una, una funa, pero él está se vio muy decepcionado porque no está el crédito en la película. Es decir, él lo mostró, mostró el pantallazo de los créditos, obviamente sacado en el celular probablemente, y dice de Dicker Rap, originalmente compuesto para de, Donkey de cuatro pero no dice más que eso, no dice el compositor, eh, no dice el año, nada. Así que, una lástima. Sí, muy posiblemente debido a que lo quisieron utilizar, pero era como, mmm, tenemos que mencionar a Rare, no nos interesa. Y quedó ahí. Sí. Pero bueno, sí, siempre estaba como ese ese roce entre los juegos de Nintendo de Nintendo Japón y los juegos que se hicieron... Eh, con Rare, eh, que es la división como más americana de Nintendo. Y bueno, hay una larga historia de roces entre Rare e y e Nintendo. E europea. Y de la... Rare europea. Europea, europea, sí. Sí. europea. Pero, pero sí. Pero sí, es como que medio... sí, oh, sí. Rare, Rare sacaba muy buenos productos. Y como que no a todo el Nintendo le gustaba como lo hacía Rare. Y te lo no. Y, dale, dale, y eh, los Donkey Kong eh, Country y todas sí. esas cuestiones, como que sí, ahí, ahí, ahí, había un, ahí había un tema, sí. Históricamente Así que, pero sí, bueno, esa es como la, la nota prensa rosa de que sí, fue así sí. como que, que, que lata. Pero también eh, merece hacer este tipo de visibilización, darle visibilidad a estas cosas, porque es injusto de que tu trabajo, que justamente es utilizado en otro tipo de trabajo, aparte de, de donde sacaste tu referencia, que fue el Donkey Kong 64, no salgas mencionado. Claro, oye, de repente, no sé, al hombre le va a caer un billete igual, ¿cachai? Pero el, el prestigio, el registro, eh, claro. el gesto, ¿cachai? Es feo, hmm. feo, es como es innecesario. Sí, y okay. no es la primera vez que Nintendo se mete en este tipo de situaciones. Por ejemplo, con el juego de Metroid, el Metroid 5, el Dread, mm -hmm. eh, varios desarrolladores no salieron mencionados porque no trabajaron el mínimo que fue como el 30% que habían solicitado. Sí. Del, del desarrollo y es como, oye, pero igual trabajé. Y, y esa claro. no, no es suficiente, es como que... Viejo. ¿Por qué? Sí, si es, es una no, línea no, nomás caso... que tenés que agregar Sí, bueno, vaya a saber uno el contrato que sí. tiene también, porque a veces uno se de los derechos completos, de todo, pero... Claro. No sé. Mm. complicado. Sí, es complicado. Así que, eso. Eh, y con eso <ríe> cerraron todas mis noticias, creo. Sí, cerraron todas las noticias. Así que con esto damos cierre a esta edición de la Cuatrifuerza. Muchas gracias a todos los que nos vieron. ¿Tenecan? Sí, es que lo que pasa es que me pasaron dos noticias editoriales de último momento que ah, quería dale, mencionar. Dale, dale, volvamos entonces. Una. Una tiene que ver con eh, Destribato la Historia que para la gente que sí. no sepa es un canal de Youtube que hace música eh, con eh, mitología, leyendas y otras cositas, también Marvel hace mucho tiempo que no lo hace, pero con algunas cositas de Marvel eh, que anunciaron una gira eh, que incluía una fecha en Chile un, la única fecha en Latinoamérica de hecho y se vendió por completo, así que la acaban de extender a una fecha más Ah, sería, así es. Si no me equivoco El 22 y el 23 de julio En el Teatro Copuligán Sí, el del 22 fue que ya se vendió todo Entonces el del 23 fue el que se abrió La Correcto. entrada Ya están disponibles Y a diferencia de la edición del 22 Subieron un poquito Pero me imagino que es porque se dieron cuenta que hay demanda Y sobre todo sí, es, no, y aparte es, que... subieron, subieron las de palcos Y esa fue las primeras que se vendieron sí Sí, no, y aparte que, bueno, siempre, no sé, pues si tenía la expectativa de venir a una fecha nomás, negociar de nuevo el contrato, siempre un lío, sí. negociar de entonces, nuevo, claro, Entonces, claro, entonces ha ido también incluido también un, una regalía por último. Por, claro. Pero bueno, eh, bueno, más que, que merecido porque se vendió muy rápido el, el evento. Sí. No, Chile, Chile ha sido un balazo para muchos artistas, de hecho ahora viene otra banda que me gusta mucho a mí y yo estoy seguro que van a volar la entrada mm. Para allá, va septiembre eh, Y hablando de entradas también, eh, Justic anunció su nueva gira Ya habían hecho una gira de Undertale y una de Super Smash Bros Y ahora anunciaron una gira muy ad hoc a la película, by the way, eh, que es de Super Mario eh, Justic ya había sacado Un disco de Super Mario en el 2019 Y esto va a ser una reinterpretación Una mejora, una extensión De lo que hicieron en el año 2019 Solo que ahora también como están haciendo Todo esto marco de giras Anunciaron esta gira de Super Mario Con varias fechas a lo, a lo largo de Chile Así que Si lo quieren revisar ahí está en la página de Pagua también Anunciaron fechas en Santiago En Puerto Montt, en Osorno, en La Serena En Concepción, en Chillán, en un montón de lados Así que Feliz por los cabros, porque obviamente ellos son amigos de la casa, son amigos de nosotros, así que siempre un agrado que les vaya bien. Sí, ahí está toda la noticia puesta de las fechas donde están, donde van a presentarse en esta gira, porque se van a presentar en Santiago, Villa Alemana, Curicó, Fagasta, Concepción, Chillán, Los Ángeles, Valdivia, Portomón, Osorno, Temuco, La Serena y Copiapó. Sí, las entradas están en a la venta en Giasic.net. Sí, y de todas formas, eh, la información está puesta en la página y pueden revisar su Instagram, donde también están la información compartida. Super. Sí. Y por interno me pasan la noticia de que, gracias a Andes Film Chile, tenemos para sortear Kit Merch de Mario. Nice. Oficial. Nice, nice. Sí. El, todos los detalles están en el sitio ahí justamente por interno pasaron el enlace en el chat para que revisen y de todas formas pueden revisar nuestras redes sociales para enterarse más sobre el concurso que se va a estar realizando próximamente Super. y ahora sí <ríe> gracias Tenecan por esa, esa cobertura <risa> editorial damos cierres a esta edición de La Cuatrifuerza Muchas gracias a todos los que se dieron una vueltita y comentaron a nosotros. Ahí vamos a hacerle ray a super juguito. Nos comentó ahí Felipe, Oli Felipe. ¿no? Ah, buena. Sí. Bueno, hablemos juguito. Sí. Go, eh, go, go. Pueden visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como pago.cl o pagoacl dependiendo de la red social. En Facebook, en Instagram, en Twitter, en Twitch y en YouTube tenemos presencia. También nos pueden encontrar en nuestro sitio www.pagua.cl Donde podrán revisar todo el contenido de que nosotros salimos mencionando Obviamente eh, relacionado con cine, televisión, música, eventos, videojuegos y mucho más Pueden encontrar artículos, noticias, reseñas, entre otros contenidos Y La Cota y Fuerza sale todos los miércoles Por lo menos eh, tratamos de que sean los miércoles ah, A menos a que contar, digamos lo contrario Hasta que digamos lo contrario si no, si no me convencen, tengo otros ideales eh, Pero sí, los <risas> miércoles a las 7 de la tarde Nos pueden encontrar a través de Twitch eh, okay. Saluditos a Pokerus Que se da una vueltita también eh, Y eh, Poca Código Gamer Que estuvieron comentando con nosotros eh, Chicos, sus redes Arroba Telekan en todos lados Arroba metropex en todos lados. Y con esto damos cierre a esta edición. Recuerden que todos los capítulos ya se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube y este va a estar próximamente disponible. Nos vemos chicos, cuídense. Hasta la próxima semana. Si van a disfrutar de Super Mario Bros, las dos veces. Recomenda. <ríe> cuídense, estamos hablando vale. la próxima semana. Chau, chau. Chau.